Jóvenes, continuamos con la práctica, esta vez con el biselado de nuestra placa de acrílico. Si nuestra placa de acrílico la colocamos muy afuera, va ten, se va a estar balanceando demasiado. Eso va a provocar que a la hora que yo saque mi bisel con el balanceo, no quede bien derecho, ¿sí? Y es importante que las cosas estén derechas. Aquí ya tengo esta placa de acrílico previamente montada. Si se fijan, utilicé aquí un papel de algodón, es servilleta. El objetivo de ponerlo es que la placa de acrílico no se raye, no se maltrate. Puedes poner un cartoncito o un plástico, lo que tengas a mano. ¿Cómo, cómo vamos a utilizar la lima, ¿sí? Lo mejor es agarrar bien nuestro, nuestro mango y con la mano arriba de la lima vamos a guiar la herramienta haciendo estos movimientos, ¿sí? Un solo movimiento, jóvenes. la colocación de la de cómo está la prensa no nos está permitiendo llegar hasta el final. Pero después lo podemos hacer. Si se fijan, la tengo más o menos en un ángulo de 45. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Hay cosas para las que necesitan definitivamente estar de pie. Si se fijan, he generado mucho mucha rebaba, esto es acrílico si estamos sentados pues estas rebabas que, que, que generamos haciendo limando van a dar mucha comezón porque logran meterse a través hasta de la mezclilla es muy está sosteniendo de acá, si mi placa fuera el triple de grande o cuando menos hasta acá, yo hubiera colocado la otra prensa en C así, lo otro es que le recomiendo que la mesa donde hagan los biseles tenga bastante, que, que puedas meter la prensa así a gusto, ¿sí? eso te permite mayor flexibilidad, Ok, está listo y no está listo. Le voy a pedir a mi camarógrafo que haga un zoom y ver si puede salir esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean, jóvenes? En la parte de medio se ve una rampa. En esta parte de aquí se ve todavía el grosor de la placa de acrílico. Todo nos tiene que quedar como, lo, como está acá. Que se vea como una especie de rampita para que a la hora de pasar por el tórculo no se batalle, ¿sí? Y no se dañe nuestro papel y los fieltros que no se corten. Entonces voy a animar un poquito, un poquito más se fijan como si no tengo agarrada la, la placa con la, las prensas se mueve y estoy batallando demasiado y no puedo ni siquiera direccionar bien no estamos aprovechando toda nuestra energía al máximo haciendo eso Y es más lento hacer biseles así. Recuerden siempre poner sus prensas, sus ponerle el, el, un papel para que no se raye el acrílico y además mantener la herramienta en un ángulo más o menos de 45 grados, ¿sí? Y aquí tenemos un bisel. Muchas gracias jóvenes nos vemos en la próxima sesión.